Bueno, lo que les voy a mostrar entonces es un sitio que tengo hosteado en, bueno, un hosting común, este, webhostapp.com Veámoslo un poquito, es un sitio hecho en un HTML, un template de HTML5, podría tener cualquiera un sitio muy, muy sencillito, pero dentro de todo vistoso Bueno, muy bien. Entonces lo primero que vamos a ver es la medición utilizando una herramienta que se llama GTmetrix. Que, bueno, voy a empezarlo desde el comienzo. Acá entonces ingreso a la URL. Voy a realizar. Bueno, entonces el primer resultado que nos interesa ver es este. Que es cuánto tiempo tardó en cargarse la página por completo. La verdad que el tiempo este está bastante bien. Pero todavía se puede mejorar un poquito. Vamos a intentarlo. Después entonces veamos un poco las sugerencias que nos hace GTmetrix. Lo primero que nos dice es que en lugar de eh, servir la, las imágenes así como están. Que podríamos hacer algo mejor si eh, tomáramos una imagen que estuviera eh, como se dice que ya estuviera al tamaño que lo, que lo requiere el, el css fíjense que acá dice que la imagen actualmente está en esta resolución que es en 800 por 533 cuando en realidad con solamente esto nos alcanzaría con 230 por 153 si le, us, hiciéramos eso reduciríamos el tamaño de, de los archivos que se, que se bajan en, como dice por acá, un 91% la verdad que es potente, si hiciéramos todo, toda esta, esta reducción lo que lograríamos es un 86% de, de reducción la verdad que es bastante muy bien, entonces vamos a ver las imágenes son estas la que me está sugiriendo primero GTmetrix es la PIC05 que es esta. Entonces, bueno, la voy a pasar a través del gimp del y vamos a ver qué pasa. Muy bien, la voy a... dije... 2.30% 2.30% 53 no 23. escaló Como estaba, y ahora la voy a volver a subir, y vamos a repetir la medición. como podremos observar no fue algo dramático lo que lo que ganamos pero tampoco hicimos demasiado demasiado trabajo pero lo que sí pueden notar es que ya cambió este número va, va bajando o sea ya tenemos menos que ganar al hacer el resize de todas estas imágenes no lo voy a hacer ahora en, en, en vivo porque va a ser muy aburrido pero se ve que ya empezamos a, a ganar algo lo siguiente que podemos ver, esto es por ahí un poquito más interesante, en este caso la, la ganancia es un poquito menor, digamos, que lo máximo que podemos ganar son estos 291K, que, bueno, casi son 292. Pero siempre lo que estamos acá reduciendo es cuánto, qué tamaño de, qué cantidad de información se está transmitiendo desde el servidor hacia el cliente. Con lo cual, eh, por ahí no es tanto lo que, lo que vamos a ganar, pero es una forma de también mejorar la velocidad del del sitio entonces miren por ejemplo lo que es esta es la imagen original y esta es la versión optimizada si miramos la imagen original y la optimizada parecería que son exactamente iguales sin embargo bueno esta está grabada ya un poco mejor acá es donde Parity Metrics ya nos da una mano un poquito más interesante porque directamente podemos bajar la imagen optimizada ahí entonces la voy a volver a subir y vamos a volver a testear Entonces, acá vemos que ya hemos ganado un poquitito más. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que esta medición es súper exacto y sobre todo cuando estamos hablando de tiempos tan pequeños puede haber eh, algunas oscilaciones lo importante siempre es tomar una gran cantidad de, de samples de, de muestras y hacer un promedio lo que el dato que es más interesante por ahí porque siempre se va a mantener fijo es sobre todo este que es el, el tamaño total de la página eso cuanto más pequeño sea va a ser siempre mejor va a haber menos transferencia el tiempo va a ser más rápido y después, este otro dato nos dice un poco cómo, bueno, PageSpeed es el servicio de, de Google. O sea, que nos da una idea de cómo Google está viendo nuestra página en función de su velocidad. Esto es el, el mismo servicio, pero de Yahoo. En general, el de Google suele interesar un poco más. Entonces, bueno, digo de vuelta, ya acá vemos que hemos reducido un poquito. Sí, eh, tomamos el trabajo de optimizar absolutamente todas las imágenes, bueno, vamos a ver una reducción bastante significativa. Eh, después a ver... Bueno, esto ya es algo un poquito más complicado de, de aprovechar, pero tiene que ver con eh, por ahí tomar las, ¿cómo se llama? los recursos estáticos y especificarles un, un tiempo de, de vencimiento. La idea acá es que si un visitante visita nuestra página por segunda vez, que no tenga que eh, volver a descargar todas las cosas que no se van a modificar. ¿eh? Esto es, es bastante interesante. Pero, bueno, eh, en realidad algo por ahí, bueno, digamos, para afectar esta configuración, esto tenemos que hacerlo desde el, desde el lado del servidor. La verdad es que eh, no es tan fácil como por ahí el... Eh, como se llama el tema de optimizar imágenes cambiarles el tamaño y demás después esto si alguien quiere me lo, me lo consulta y se los puedo mostrar pero bueno eh, una cosa que sí es interesante es por ejemplo notar esto que el jQuery es un es un, es un script que es de bueno jQuery por el, algunos que lo conocen eh, lo, lo que quiero decir lo, lo interesante es que jQuery es un script estándar entonces acá lo que podemos hacer para optimizar esto es en lugar de descargarlo desde nuestro propio hosting que puede ser bueno, mejor, peor o lo que sea, es descargarlo desde una fuente conocida, desde un CDN. Eso lo que hace es primero aprovechar mejor la infraestructura, tanto la nuestra como la existente y también es muy muy probable que ese al descargarlo de una fuente conocida, ese recurso ya esté descargado en realidad en el en, el, perdón, en la computadora de nuestro visitante con lo cual ahorramos también una, una descarga Y después bueno, otro pequeño truquito que acá está, la verdad que esto está marcado muy bien, no, no hay mucho que hacer porque la flecha está en verde y demás este, no, no, no hay mucho que hacer por esto porque son justamente muy poquitos este, scripts en realidad los que, los que está descargando nuestra, eh, nuestro sitio pero bueno, si vemos el código en el HTML, noten que esto que está acá, los scripts de JavaScript, se están cargando al principio de todo. Cuando en realidad lo más probable es que no sean necesarios. Generalmente los scripts es mejor cargarlos al final de la página. Eso hace que el, digamos, a ver, cuando, cuando se cargan los scripts de JavaScript se bloquea toda la carga de la página y hasta que esto no se terminó no se, no se muestra la página entonces algo que podemos hacer es justamente pasar esto hacia el final vamos a volver a ver el, el efecto de eso antes de pasar esto quería mostrar eh, este sitio que es el code.jquery.com acá se pueden encontrar todo un montón de sitios de donde descargar eh, perdón, no descargar sino de donde eh, llamar directamente el script que nosotros queremos en nuestro caso la versión es muy importante tener siempre en cuenta la, la versión si vemos el uh, el jQuery que se está usando acá es el 1.11.3. Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer es modificar esta llamada que buscan desde nuestro propio servidor por una fuente conocida, como ser este. Entonces, esto es lo que vamos a hacer: copiar el clipboard y cambiar esta línea por esta otra. Perdón. Entonces voy a copiar, oh, ya. A sí. entonces ahora sí de vuelta, yo voy a volver a subir esto y ahora lo vamos a volver a testear Acá vemos que el tiempo ha mejorado sustancialmente. Eh, y, bueno, nada, lo último que por ahí quiero mostrar es si esta es la forma de activar el, el tema del de, eh, caché, lo que se dice, el guardar las, eh, los archivos estáticos como son las imágenes y las eh, hojas de estilo y demás. Las podemos guardar por un buen rato y veremos si esto efectivamente mejora un poco. Vamos a subir el archivo este. Bueno, como les decía, el, el tiempo puede fluctuar. La verdad que eh, estando en tiempos ya tan bajos es como difícil de, de sacarle mucho más. Pero pero bueno, es un poco la idea de ver cómo esto va, va mejorando. Este, y bueno, después, digamos, ya queda un poco a criterio el hasta dónde conviene seguir eh, invirtiendo en esto o decir, bueno, ya logramos un, un tiempo aceptable, pasemos a, a otro tema. La verdad es que la cantidad de cosas que se pueden hacer para mejorar la velocidad de un sitio son realmente bastante grandes y diversas. Hay que un poco estudiar el caso por caso. Pero bueno, espero haya sido ilustrativo.